Bueno, pues muchas gracias César por aceptar nuestra invitación y estar aquí unos minutos con nosotros. Nos consta que tu agenda la verdad que es muy apretada estos días, ¿verdad? Qué cosas, sí. <risa> es que sí, eh, digamos que tengo la suerte de, de poder estar viajando mucho y, y sobre todo estar aprendiendo de, de, de otros compañeros, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo dirías que es ese paso? Ese paso de que de repente eres un docente de aula y en estos últimos tiempos parece que eres un docente que viaja mucho y da conferencias. Pues yo es que veo todo esto como un regalo, ¿sabes? Y, y no sé, me da, me da la impresión de que, bueno, me da la impresión, no, me siento afortunado y, y sobre todo pienso que hay que, he de aprovechar esto, he de, he de, he de viajar, he de estar conversando con, con todos los compañeros y compañeras que, que me sea posible. Tengo la fortuna de hablar de hablar en, en universidades a futuros maestros también. Pero bueno, con, en cualquier caso, con, con mucha calma, porque yo sé de dónde vengo, sé, sé a dónde voy. Ahora mismo estoy en excedencia pero bueno, eh, todo lo que estoy aprendiendo, eh, pronto cuando vuelva al aula, pues voy a intentar aplicar todo lo que pueda. Uh -huh. Porque se puede aprender mucho. Es que a mucha gente que dan el paso, hombre, no tan grande como el tuyo, pero pasos de excedencias se os llama desertores de la tiza, yo no estoy de acuerdo. Eh, te voy a decir una cosa, eh, quien, quien usa esa expresión, eh, de hecho, o, o lo usó una persona en, en concreto, primero me dolió, pero luego sinceramente pensé que hablaba de, de, de la ignorancia, porque, eh, y te lo digo honestamente, eh, no hay absolutamente nada como tener la posibilidad de aprender de dos compañeros, y no se pueda, no, hombre, pero primero puedes aprender de los que tienes cerca. Que es muy interesante... ...pero luego ver lo que se está haciendo en otros sitios... ...y ya te digo... ...te he nombrado dos o tres veces la palabra regalo... ...para mí es un regalo poder viajar... Eh, ...poder conocer otras cosas que están haciendo otros... ...poder compartir... ...porque la educación es compartir... ...y yo creo que debemos ya eh, terminar con esta... ...con esa, ese pensamiento... no de ...yo me encerraba en mi clase y cerraba la puerta... ...porque si no... ...no, no, hemos de animar a los docentes... ...a que salgan, a que expresen lo que... ...todo lo que sienten y todo lo que están haciendo con sus alumnos... precisamente por eso... ...hay cosas extraordinarias que siguen sin ser conocidas... ...entonces para mí es importantísimo que la gente se y de un paso adelante... ...desertor de la tiza, eh, abandonar las trincheras... ...son frases absolutamente equivocadas... ...un aula no es una trinchera, la trinchera es una cosa de guerra... Y un, ...un aula está llena de niños y, y exclusivamente es un lugar de ilusión, de ilusión... ...y nuestro reto, yo creo que uno de los retos que tenemos es... ...conseguir que los niños cuando salgan de las escuelas sigan con esa ilusión, si es que la han aumentado, ¿no? Pero por lo menos que no la pierdan. Mm. Bueno, esta experiencia que tú estás viviendo es una forma de aprender, pero también como quien dice de enseñar, ¿no? Un mo momento, un movimiento dual, ¿no? De aprendizaje y enseñanza, ¿no? Sí, pero fíjate que es que al final, yo creo que eso es la esencia de la educación. Un maestro no lo sabe todo, tiene que estar siempre aprendiendo, ¿no? Aprendiendo y compartiendo lo que lo que sabe. Así es que es como un, un círculo que se cierra eh, con compañeros, con familias y también con alumnos, que no, no son los son el centro de todo y no lo tenemos que olvidar. Uh -huh. Me gustaría como, eh, preguntarte unas cosas sobre la naturaleza del centro Que tú dices que fue el detonante para luego la, la fama Que a lo mejor has tenido después, ¿no? Que era un, un colegio rural, colegios como los que tenemos aquí en Escolarium Hace poco leíamos el informe PISA y Por más artículos que leas parece que hay una conclusión Que, que la esconden bastante esos, esos artículos y, y digamos lo que se ha comentado sobre ese famoso inf informe a mí, no, a mí no me parece que sea una casualidad ...que las comunidades mejor paradas en ese informe... ...son las que más centros rurales tienen. Ya bueno, en primer lugar... Eh, ...yo creo que estamos ...muchos estamos de acuerdo en el que el informe pisa... ...de momento da la información se cegada... ...porque hay otras competencias que no salen... en ...el informe que deberían salir... Eh, ...el trabajo en equipo, la empatía, la solidaridad... Eh, eh, ...si es verdad que, que... ...obviamente se miran competencias en lengua... ...en matemáticas, en ciencia... ...y, y si es verdad también... ...que durante 15 años... España ha sacado prácticamente los mismos resultados, a pesar de que dicen que eso luego sirve para mejorar, ¿no?, eso por una parte. Pero luego, sí es verdad que la escuela rural es, es eh, bueno, debería ser ejemplo para, para el resto de escuelas, ¿por qué? Pues porque creo que se acerca bastante a lo que es la, la naturaleza en sí, de, de lo que es enseñar y aprender, ¿no? Se mezclan edades normalmente, se hacen proyectos tremendamente interesantes, las familias participan muchísimo más... Y eso eh, es mucho más natural que, que otra cosa que, que se aleje un poco de, de, de lo que es esa relación maestro-alumnos, alumnos entre ellos y maestro-familias. Uh -huh. A mí me da la sensación que, no sé, es, es una opinión sesgada a la mía, porque yo sobre todo la situación que conozco es la extremeña, no todos los centros de Extremadura, solo una parte, pero los, lo que sí que veo es que los colegios rurales a mí me da la sensación como que el nivel de implicación del profesorado es superior a la media. Esa, no sé si es una conclusión errónea, pero a mí es la sensación que me da. ¿En las escuelas rurales? Sí. Eh, a ver, primero, eh, claro, hay que tener en cuenta varios factores. ¿no? El, el primero es que muchas veces a las escuelas rurales van va gente, digamos, nueva, entiéndeme, aunque hay otros que llevan ya años y años, que tienen muchísima ilusión eh, por hacer cosas. Allí, ya digo, la participación de las familias es mayor también y eso eh, se acerca más a, hace que uno se sienta más cerca de, de esas familias no como maestro. El trabajar en una escuela pequeña, eh, eso ayuda mucho, porque ya te digo, los conoces muchísimo más también. Y no hay nada como conocer a una persona para, para sentirte más cerca de, de ella, ¿no? Yo creo que se junta un poco todo. Y cambiando un poco de tema, eh, nuestro proyecto aquí en Escolarium es un proyecto tecnológico, tecnológico educativo, ¿no? El mantra de la innovación, ¿no? <risa> ¿Cuál crees que es el papel de la tecnología a día de hoy en la educación actual? Pues mira, eh... Hay quienes los hay quienes consideran que a lo mejor la tecnología va a sustituir al libro de texto, ¿no? Y que y que bueno, ese va a ser un poco el papel. Obviamente ya sabemos que la tecnología es una herramienta tremendamente importante que todos tenemos que ahora mismo tenemos que ser tecnológicos porque si no nos estamos quedando atrás. Eh, pero para mí es una herramienta muy importante, pero una herramienta y no tenemos que olvidarla, porque fíjate que resulta paradójico que en un grupo de jóvenes ahora mismo estén cuatro o cinco y estén, lo sabemos todos, ¿no? estén con el, con el móvil y precisamente algo que sirve para comunicarse, eso promueva la incomunicación. ¿no? Entonces, te, tenemos que enfocarlo también hacia, hacia dónde puede llevarnos la, la tecnología, que es o bien a compartir información, a bien buscar información o compartir esa información. ¿no? Yo creo que esa es la, la clave y, bueno, pues es una, una herramienta, es de hecho una herramienta muy importante. Uh -huh. De hecho, en tus libros hablas mucho de dinamizar la curiosidad de los alumnos, ¿no? De hecho, la tecnología puede ser perfecta, ¿no? Para, como herramienta para tal fin, ¿no? sí, porque ya, ya te digo, ahora la información está en todos sitios y la, formación, la información vuela también y, y, y obviamente en, en Internet tenemos respuesta a todo. Yo siempre he dicho también que, que Internet es como un, un océano donde puedes encontrar eh, tesoros o también latas oxidadas. Por eso es importantísimo educarles en, en esa búsqueda de información, en, en, el, en el criterio, ¿no? en, en ese pensamiento crítico, en no conformarse con lo primero que vean, en citar fuentes... Todo eso es muy importante y además si se une a, al hecho de que los niños y niñas y adolescentes son curiosos por naturaleza, pues eh, puede ser muy beneficioso. Uh -huh. eh, últimamente escuchamos palabras como docente TIC, docente innovador. ¿Tú te considerarías un docente TIC o un docente innovador? ¿O esas son palabras que hacen más daño que ayudan? No, yo no me no considero docente TIC ni innovador. <risa> Pero, ¿Por qué? Pues porque yo soy plenamente consciente que hay cosas que se han hecho hace 40 años que siguen funcionando ahora y que seguirán funcionando en 40 años. Y, y que, teniendo en cuenta que he dicho antes que la tecnología es una herramienta, eh, yo creo que la palabra innovación en sí misma, yo creo que está un poco amanida, no porque se ha usado mucho, y tenemos que ver que cualquier cambio que se produzca, especialmente en educación, eh, ha de ser exclusivamente por el bien de los niños y niñas. En ese sentido, si hay cosas que funcionaban antes y funcionan ahora, no hay que cambiarlas, y, y tenemos que... que que aclarar ahí es un, un matiz digamos clave que cuando bueno, la educación en sí misma tiene que estar siempre en continuo movimiento y eso no lo podemos olvidar y la tecnología también nos ayuda mucho pero no debe crear un, una especie de cisma no los que enseñan de forma tradicional y los que enseñan de forma digamos entienden entre comillas fresca uh -huh. porque porque tenemos que complementarnos y tenemos que saber trabajar en equipo y saber sacar las mejores cualidades de todos uh -huh. Claro, la tecnología, como bien dices, una herramienta, no es un fin en sí mismo. Eso es, claro, es que ya, ya te digo, es una herramienta para conseguir el fin, que es precisamente eh, educar, aprender y compartir, ¿no? Y yendo un poco al papel de la administración dentro de lo que son los, los modelos educativos, eh, ¿tú consideras, por ejemplo, importante el papel de los organismos públicos para motivar no solo el uso de la tecnología, sino todo toda herramienta que se pudiera utilizar? Por supuesto, de hecho, fíjate, la, la formación, la formación que estamos, los, los docentes o maestros estamos deseando eh, encontrar formación, eh, pero esa misma formación debería ir también precisamente hacia la administración porque si no vamos a ir caminando siempre por caminos paralelos nunca se van a juntar. Entonces es clave, ya no solo para, para animar al, al uso de la tecnología, sino también para ver que somos seres sociales y que no podemos seguir educando entes individuales. En ese sentido, todo lo que lo que lo que sean, obviamente las, los acercamientos han de ser eh, muy fluidos y lo mismo que pasa con docentes y familias y docentes y niños, no, lo ha de ser fluido y la formación ha de ir para, para todos y respecto a nuestro proyecto, ¿habéis oído hablar algo de él o, o, o no? Pues sinceramente no, pero cuando, cuando me dijo Lucía, dice pues me parecía interesante, por eso también estaba esperando la, la llamada, porque ya te digo hay muchísimas cosas y ya digo que yo a ver, ojalá supiera todo lo que, lo que se mueve, ¿no? Y yo sé que bueno el hecho de la tecnología, que uséis la tecnología es es, es fundamental y que no olvidemos, ya digo, como hemos, hemos dicho hoy cuatro veces, que es una herramienta, pero ojalá yo supiera de, de todas las cosas que están haciendo. Tengo suerte de, de viajar y e conociendo, pero bueno, yo sé que queda mucho. ¿Ves? El, el viajar me ha permitido llegar a este punto en el que nos conocemos ahora. <risa> Genial. Ah, me ha gustado mucho una cosa que has, que has comentado, de las cosas buenas que se están haciendo, pero que no se saben. Eh, mucha gente, por ejemplo, aquí en Escolarium nos dice, es que la administración lo que tenía que hacer más bien es conectarnos entre nosotros más que decirnos lo que tenemos que hacer. Claro, es, esto es, digamos que por, por analogía es lo mismo que yo estoy haciendo, que estoy viajando y conociendo, que esto también sería bueno, ¿no? que la administración diera la posibilidad, obviamente no, no, no estoy hablando de que de que de que un, un año, por ejemplo, pero una semana a un par de docentes de cada centro, o bien como incentivo, o bien como premio, para, para que puedan visitar a otros compañeros y otros centros, y aprender de, de ellos y compartir. Es, es De hecho, fíjate, en un claustro simplemente, si tuviéramos tiempo, eh, en lugar de emplearlo con tanta burocracia, para conocernos más, para ver qué, qué puede aportar cada uno, ya sería tremendamente enriquecedor. Pues esto en, en, eh, aplicado entre en centros, pues imagínate. Uh -huh. Bueno, es uno de los objetivos que tenemos nosotros como proyecto, ¿no? Sobre todo pues que los docentes no se sientan como quien dice solos, ¿no? Sino que se sientan sí, parte de una Islas. comunidad educativa. Sí, sí, es verdad, sí, sí, porque hay gente que se siente como Islas y esto es precisamente, es, es, es un, creo que hemos hecho un poco referencia antes, ¿no? Que la, la tecnología sirve precisamente para comunicar, para comunicarse, para conocer las cosas que están haciendo otros, ¿no? En, en otros sitios y ahí sí que juega un, un papel muy importante. Uh -huh nada, pues vamos, Tessa, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un placer estar hablando aquí contigo y confiamos vernos en el futuro, ya sea viajando o, o en clase. No, no, y, y nada, enhorabuena por lo por lo que hacéis, y, y ya digo es muy, es muy importante el, el tender puentes para que entre todos podamos llevar la educación hacia donde debe ir, ¿no?